Yo me llamo Andrés Francisco González, soy de La Habana. Y yo me llamo Ana María Santana y soy de ori del oriente del país, nací en Las Tunas. ¿En qué año llegaron a Estados Unidos? En el 1912. ¿Por dónde llegaron? Por la frontera, Por la frontera. de México. ¿Cómo obtuvieron la, la. ¿Qué pasó allí en ese momento cuando llegaron a la.. Bueno en Cama de Migración, tuvimos allí el tiempo de procedimiento de, de los papeles y después nos dieron el pador. Con Parol entraron a Estados Unidos. Exactamente. ¿Y cómo hicieron después para tener la residencia permanente? La residencia permanente al año no, año, al un, año día. un día, aplicamos y a los ocho meses más o menos ya teníamos la residencia. ¿Y ahora qué estatus tienen ustedes? En este momento somos ciudadanos americanos. ¿Cómo llegaron a la ciudadanía? Llegamos a la ciudadanía a los cinco años de permanencia en el país, a partir del día que entramos por la frontera, aplicamos para la ciudadanía, eh, pues, o sea, por, llena, la vía del... por la vía normal, de, llenando la N-400, y por la edad que tenemos, aplicamos la n 6 -28, que es un procedimiento que se aplica, de que eh, por la parte de la salud, o sea, la psiquiatra, nos va tratando y a medida de todo el procedimiento, de un tiempo determinado, un par de años más o menos, entonces ya antes de la aplicación para aplicar y entonces tener el, la posibilidad de hacer el examen en español. Entonces hicieron el examen en español para la ciudadanía, ya son ciudadanos, uh -huh. ¿qué tan difícil es el examen? No, el examen es no. bueno, porque son preguntas que no hacen, muchas veces personales. Son preguntas personales. Y personales, y algunas preguntas de, del, del país, de la nación, que uno puede contestar fácilmente. ¿Qué tan importante era para ustedes hacerse ciudadanos? Bueno, es importante porque en definitiva este país nos abrió las la puertas y nos dio la posibilidad de llegar, de llegar a él sin ningún tipo de problema. Y sencillamente se es la lo, lo más, lo máximo prácticamente se puede decir. El objetivo fundamental. fundamental, el objetivo mayor de ser ciudadano de este país. Ustedes qué les dirían a personas que se quedan con la residencia por siempre y no se hacen ciudadanos porque creen que el examen es difícil o no saben inglés. Bueno, si son mayores de edad, si mayores de edad pueden te, utilizar te, el procedimiento de la N648. Exactamente. Acogerse a, al tratamiento médico y presentar la, la aplicación avalado por el psiquiatra.